En el video de hoy vamos a ver algunos de esos sonidos que marcaron nuestra vida. Entonces empecemos por el primero. Si tú ya sabes cuáles son estos sonidos, por favor déjalo aquí en los comentarios. ¿A cuántos de ustedes este sonido les trae recuerdos? A mí me trae recuerdos de cuando jugaba Play 1 Entonces sigamos con el siguiente sonido eh, eh, eh. ¿A cuántos de ustedes les ha llamado la atención este sonido o les ha gustado? ¿Cuántos de ustedes tuvieron uno de estos y aún recuerdan este sonido? Si tú tuviste uno de estos, por favor, déjalo aquí abajito en la cajita de comentarios. Yo los estaré revisando, los estaré leyendo todos. Entonces, empecemos con el sonido. Eh, eh, eh, eh. Más de uno recordará este viejo sonido. este viejo sonido yo lo recuerdo mucho porque yo me acuerdo que cuando salió la Xbox normal yo me la pasaba jugando lo que era Halo 2 entonces como que siempre me la pasaba jugando Halo 2 entonces ese sonido me trae muchos recuerdos muchos de ustedes recordarán este sonido entonces escuchemos entonces vamos con el siguiente sonido Muchos de ustedes recordarán este sonido, los que tuvieron una máquina de escribir antes de que llegara el computador con los botones y números y todas las cosas. Entonces, los que tuvieron esta máquina de escribir, si tú eres de la vieja escuela, de los que tuvieron una máquina de escribir, por favor déjame aquí abajito aquí en los comentarios, yo los estaré revisando, los estaré leyendo. Entonces, vamos con el siguiente sonido. Ustedes, Black y sonido. Este ¿tú recuerdas este sonido ya sabes que lo puedes aquí o oh, aquí en las listas de comentarios pues estaré leyendo entonces vamos con el siguiente sonido y espero que este sonido pueda escuchar bien entonces, entonces vamos con el siguiente sonido muchos de ustedes recordarán este sonido porque fue muy bueno en su época y aún en la actualidad y siendo uno de los mejores juegos entonces vamos con el sonido ¿Cuántos de ustedes les trae como recuerdos de este juego? Si te trae recuerdos de sabes los puedes dejar aquí abajito en la cajita de comentarios. Y por favor regálame un like, que es totalmente gratis para seguir viendo este y muchos más videos. Y si te ha gustado este video o alguna parte de este video en específico, la verdad es que les puedes dar muchos pero muchos likes. Entonces vamos con el siguiente sonido. Eh, ¿A cuántos les trae recuerdos este sonido? Entonces vamos a empezar con el sonido el siguiente programa es muy conocido si, lo, si tú lo utilizaste por favor déjalo aquí abajo en los comentarios entonces empecemos con el sonido Yo recuerdo ese sonido de cuando yo jugaba Halo 2 Interconexión Que jugábamos en varios televisores Entonces este sonido me hace recordar de cuando jugaba Halo 2 Antes de que saliera Halo 3 y Halo 4 y los demás Halo entonces yo me la pasaba jugando Halo 2 entonces ese sonido me trae muchos recuerdos entonces vamos con el siguiente y último sonido este sonido me traería muchos recuerdos de cuando yo jugaba en el windows xp cuando no de internet me, la, me ponía a jugar pinball 3d entonces este sonido me trae muchos recuerdos yo con este juego me hice mucho puntaje entonces y ahora me voy a poner las gafas especiales